Hola, huevones, estamos, en... estamos en un nuevo video hoy. México presentando su... Espera, espera, espera. Presentando su... Vamos a jugar dos Muchos me lo han pedido. Nadie me lo pidió, pero... Pues por lo menos, conseguiremos suscriptores. No lo voy a saber. Vamos. Aquí estamos 2 en dos Por si acaso eh, si este video tiene mucho apoyo ju jugar, podríamos hacer controles ¿sí que juegue. No sé como Sudáfrica. Como Sudáfrica jugando. Como Sudáfrica jugando.. jugando Rambo Friends, aunque ya pasó de moda. bueno pues ya tenemos Disney. Estoy enojado porque voy a jugar solo porque... Nada, no, no, no voy a jugar con personas, con personas Wey, ¿dónde hay personas? Ojo, si me escuchan así es que estoy mal de la garganta No estoy mal feliz de dios de dios cristo rey cristo rey dejen los si le de, dejen like si el país le dicen dios de, dejen dejen comparten este video si sí, su país le dicen, uh -huh. le dicen cristo A la, de la, de la uh. Nada Nada que le importe Ok, soy sí, el único de los que se murieron bueno, los bacon Los chicos bacon Así lo hicimos a los, los chicos bacon Ahí este es el primer chico bacon El primer chico bacon El segundo creo que se perdió Ay, chico bacon, mira aquí. Eso no sé. es acá, fin. Sí. Chico bacon, no te robes nada, chico bacon. Eso es lo que no te importa, chico bacon. Yo te enseñaré a jugar dos. Ay. dos no son sé, Ojo en este video no estamos maltratando. en serio, que se lo robó no se lo... vamos si sí, vamos espérate chico bacon con que estoy estoy para tener money quédate quédate esperemos esperemos al otro chico bueno oh, el novato dejaron solo. Maldito vete, vete a la. verga wey. Esto, esto, no es el plan. Bueno, tendré que hacerlo yo solo. Ya sé, Luquilla, no seas tan no seas tan bobo. Que solo estoy recogiendo money. Gracias. Ya vamos. Porque.. día se... ya, ya, lo parta yo. yo. No parto, Para yo donde ¿no? okay. ahí, ahí, ahí, ahí está, bueno, no sigamos Quería esconderme.